Tenemos tecnología con nuestro hermano Misael. Siempre está activo. ¿Eh? Hoy tecnología, aprende un chino de tecnología, Misael. Como tú estabas en Nueva York, me dijo Génesis, cómo te fue por allá. ¿Eh? Todo saludos, saludos saludo. a ese pueblo franco-macorizano que sintoniza los sobroso. ¿Cómo tú estás? Ya tú estabas, Misael. Imagínate, hay que perderse para darse a extrañar. Pero también, tú sabes, estaba al principio estaba fuera del país, entonces. Que pues Camino, no, humildemente, para unos compromisos. Yo pues soy es humilde, <risa> <el NCA. risa> No, no, unos compromisos, tú sabes. Me imposibilitaban estar por aquí, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Ya. Cuéntanos, ¿qué nos trae? Mira, eh, sencillamente, hoy yo le he traído al pueblo franco-macorizano eh, una tecnología, una tendencia que se viene dando desde hace pocos años, pero se viene dando. Y uno realmente no... Quizás no le ha dado la importancia y no se ha dado cuenta que llegó, eso llegó. ¿Ustedes se acuerdan de esa película que uno veía, que uno apagaba las luces eh, dando palmaditas? Sí. O que uno sencillamente le decía, computadora, haz tal cosa. No, oh, tú hablas de Alexa. Sí, exactamente. No, no quería mencionar el nombre, ¿verdad? Pero sí, realmente ya eso es algo que se está viviendo ya en el mundo. O sea, ya estamos hablando de una tecnología que es llamada domótica. Bien, a esto le llamamos domótica. Eh, la domótica, como pueden observar en pantalla, la domótica viene del término domus, que significa casa, y autónoma, que significa automática. Esto no es más que tener un conjunto de tecnologías que posibilitan la automatización de determinadas acciones de los objetos de una vivienda o de nuestra vivienda. Señores, ya nosotros tenemos la posibilidad de tener objetos en nuestras casas inteligentes que nos permitan realmente nosotros eh, estar más cómodos. Y realmente esta, esta es una de las, vamos a decir, de los motivos o de los principales objetivos que busca la domótica. Eh, aparte de la eficiencia energética, ¿verdad? Que sí, si con la domótica nosotros podemos crear eh, lo que son rutinas y controles para que apaguen el televisor, me apaguen la luz, que solamente enciendan cuando yo esté llegando a mi casa. También nos brinda el confort desde la cama, acostadito, ahí podemos decir, préndeme el aire, apague el aire, eh, prende... ¿Pero ¿Cómo funcionaría ese sistema? ¿A base de cablado o cómo? Pues yo realmente no entiendo. Mira, esto es lo mejor. Eh, realmente la tecnología que utiliza es la Internet, o también le han llamado LOT, la LOT, que es una señal Wi-Fi. Eso quiere decir que los equipos, los aparatos que usted tiene, debe tener en su casa también deben ser inteligentes, que no puede ser una televisión cacona. Bueno, deben ser inteligentes, pero también hay otros aparatos que nos facilitan Poner esos eh, vamos a decir esos equipos un poquito obsoletos inteligentes por ejemplo la ah, televisión sí he visto. si la televisión tuya no es inteligente a nivel de tener control de voz ni conectarse con un vamos a decir una central domótica pues sencillamente lo que uno hace es, es comprar un módulo IR sí. o sea este módulo va a ser el inteligente y todo lo que sea por señal infrarroja IR entonces sencillamente va a estar controlado por este módulo eh, ¿Funcionaría esto también por Bluetooth? No? Claro que sí, claro que sí, se puede conectar por Bluetooth, pero eh, en este caso, la central domótica y también en el caso Mira, de. Eso que es chulo. Sí, en el caso de Alexa. Necesito uno de esos. Como lo mencionaste. Claro. Eh, esta emite su propia señal Wi-Fi para que se conecten los equipos. Más adelante, eh, nosotros allá en el negocio estamos incursionando en esta, en esta área. Es muy bonita. ¿En la instalación ¿Para? de este sistema en las casas? Sí. Eh, el... Más adelante en nuestras cuentas de Instagram y Facebook vamos a tener una demostración de algo que estuvimos haciendo por allá. Fíjate que bien. Sí, realmente ah, sería ya... Es importante que ese video nos lo traigas por aquí para que... Sí, más lo adelante pueda... yo lo voy a enviar al máster. Pero, eh, como le decía, también esto permite seguridad porque tenemos... También ventanas que funcionan de manera automática y, como se ve en pantalla, todos los equipos que se puedan conectar a la central domótica estarán controladas y desde su trabajo usted va a poder monitorear. Incluso si hay algún movimiento y el celular, bueno, la cámara está conectada a su central domótica, este le va a alertar y le va a decir qué hacer. O sea, usted le puede decir qué hacer desde su casa. Excelente. Misael, dime algo. Eh, Esto se saldría muy costoso. Bueno, ahora mismo no es, vamos a decir que no son sumas eh, exageradas. Bueno. Pero sí es una tecnología que todavía está un poquito cara. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un bombillo inteligente, ¿verdad? Que ahí podemos darle el color, eh, ponerlo eh, una luz tenue. Eh, un bombillo inteligente está por encima de los 13 Néstor dólares. se lo va a colocar eso a Magara ya. Claro que sí. sí hay, que, hay que buscar esa vuelta para... Porque... Sí, realmente, realmente, como le decía, esto es, esto es algo que nada más se veía en película, pero ya lo tenemos. Se llama domótica y realmente es algo que eh, está ayudando no solamente para ponerle la vida más fácil, sino también que te ayuda en tu seguridad. Bueno, eh, eh, qué bueno que todo esto surja, pero por favor pedirle a la gente que no se idiotice, porque la gente se idiotiza con las. No, cosas. no, claro, claro, todo en exceso hace daño. Exacto, realmente. y se crean inútiles y mayormente a los niños, por favor, los padres que tengan control en este en este asunto con los niños, porque tampoco queremos inútiles. Y, o, o idiotizados los niños, porque ya con, con este sistema de tecnología veremos a los niños impactados. Y sería bueno que lo, que lo impacten de buena manera y no que le afecten el sistema psicológico. No, no, claro, claro está. Eh, realmente, mira, te digo algo, la domótica realmente viene para ayudar. Lo que pasa es que el ser humano, eh, por lo general, no toma la tecnología, bueno, o a veces toma la peor parte de la tecnología porque siempre trae sus pros y sus contras, porque estamos hablando de que hay personas que van a estar demasiado sedentarias, personas que eh, realmente no va a querer pararse de la cama, pero también aquellas personas que quizá tienen una discapacidad, pues le va a ayudar, porque simplemente con un mandato de voz, pues con usted decirle, X, por favor, enciéndeme la luz, o... Eh, enciende el abanico O a esto Y realmente es algo que viene para ayudar Siempre para ayudar Ayer llegó Saba con un tweet de Iandra Que decía que su bebé Le había solicitado A la muchacha esa que le pusiera la vaca Lola Y le puso La vaca de mala fe ¿Tú sabes cuál es el disco de, de mala fe? La, vaca. la misma <ríe> vaca Le puso el merenguito Y ahí estaba, ya tú sabes, el muchachito Vuelto loco porque él le solicitaba que le colocara la bacalola. No, claro, Perú. y realmente no son, tú sabes, no son tecnologías que están totalmente acabadas, pero sí. Nos, es un avance y nos qué nos bueno. Nos estamos dirigiendo Ojalá realmente. y la gente le saque el mayor provecho a todo este tipo de cosas. Vuelvo y repito, no es para idiotizarse, porque eh, esto es un asunto peligroso lo que está sucediendo con, con los niños que solo quieren estar punchando una tabla. Sí, también otro término que se conoce para este tipo de tecnología son las casas inteligentes, smart houses, ¿verdad? Eh, que lo que busca es exactamente lo mismo, lo único que ya a este se le dio un término, a las casas inteligentes. Pero, vuelvo y repito, realmente siempre hay que buscar la parte positiva de sí, la tecnología, sí. porque sí. se pueden utilizar para hacer ciertas eh, diabluras, ¿verdad que sí? Vean que Inés Néstor, tu enemigo tuyo, ¿eh? Pues yo bueno, no quiero sé. hablar contigo, qué es lo que le sucede? Néstor no, está es que como... Hay que dejarlo que fluya, porque bueno, la gente tenía muchos días de que sin ver a Misael. ¿eh? <ríe> hay que dejarlo que.. No, no, y mira, déjame decirte que yo no. No, que se está cansando la dama ya por el, el proceso en que está la <ríe> Ah, ¿Tú la le crees pelo, a Misael que yo estoy embarazada? La ternura, está embarazada ella. Ah, eh, mira. Tú, de, pero radio, para... No, y no lo notaste. Es Radio Guarachita. <risa> es <radio, risa> no, es? es no, Eso porque no se aguanta sentada, si no lo dice. No, pero Misael no lo notó, dice <risa> él. ¿eh? No, porque ella está sentada. Lo lente hay que chequearlo <risa> No, ve, ver, yo Mira, no te no Ah, pues ahora sí. No, ve, porque yo llego, no la veo, nada más la veo de la... Vamos a decir de esta parte es que, para que, que Echamos esto más para adelante para que ella pudiera Este sentar? parece un radio fiado Si él no lo dice, cae muerto. No, no, y déjeme decirle. Eh, ¿Cuándo no será que mi SAE me va a cambiar mi teléfono? ¿Por ahí? ¿eh? Por un teléfono tú no haces intercambio. Oye, un teléfono que tú me, me, <risa> <risa> no me digas, mira, tú puedes tirar un millón de fotos mira, y yo, no se llena. Yo tengo una deuda con los televidentes, porque a mí no se me olvida. Tú, tú ofreciste una rifa. Ah, aquí. yo la tengo. Ah, o sea, sentado, lo tengo ahí, pendiente. Que lo que pasa es que los compromisos por no poder estar aquí de nuevo, pues yo no pude, no tuve la posibilidad, pero sí, eso lo tengo pendiente. Pero el público no se pondría bravo si tú, a néstor le eh, eh, eh, eh, eh, eh, haces donación que que hacer de hacer, esa eh? rifa. No un teléfono que tú que tú estudie, un teléfono, mi este es el tuyo. <ríe> pero puede ser chino, ¿verdad? ¿Tú no sí, puede ser chino, puede ser chino. <ríe> <ríe> chino. No, no pide cosas chinas. Tú eres una figura de aquí. Pero mira, también. Uno, uno de 50 mil pesos que tú quieres que yo coja. Pero pero ta muchacho. También nosotros estamos realizando gifa Away. Ustedes pueden también seguirnos. Y ah, pues ah mira, away. rifas no en la página. Con la rifa. Todavía, yo nunca me he sacado ni un bolón. Ni no, no, todavía no es de teléfono, pero puede venir Accesorios y cosas así. Eh, puede, sí, puede venir más adelante. Mira, porque casualidad, tú tienes allá las, las pulsas de lo Apple Watch. Ya no necesito varias. Y entonces las pedí y no me han dado respuesta. Como yo no entiendo. ¿Cómo no, no, realmente no la tenemos. Las pulsas de los Apple Watch. No, no sé. De no. colores. No. Del reloj del iPhone. Ah, ah pero okay. Tiene que, que decir ya, reloj del iPhone porque yo no acarto mucho ese idioma. No, no, no, claro. ¿Me ah, entiendes? El reloj de la, la, las correas. Sí, de las correas del reloj, reloj del de de de de iPhone. iPhone por pero nada. realmente, déjame decirte, pasaron muchas cosas. En el tiempo que yo dure, ¿Qué de ¿Quién tú le encuentras en ese? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿A mí? Yo siempre he tenido mi barriga. ¿Cómo lo dices por mi embarazo? Sí, ese. Ese <risa> es uno. Y que Moreno de aquí no está. Exacto. No, no, pero... El, el Moreno, Moreno que, que, se... que no sale a la calle. <risa> dice <risa> la gente. Que la más, la, madre, la madre soy yo. No, no, pero está bien. Conmigo, es porque estamos los dos juntos. En Nueva York, yo estamos juntos. Ustedes en Nueva York. No, no, no, no. no, no. ¿Quién dijo? No, no, oh, no, Oye. No, es que eh, él va en verano, eh. Él va, él va a disfrutar, a gastar sí. dinero. ¿eh? Sí, sí, yo no, yo no fui a gastar. ¿Tú andaba en, en. En compromiso, compromiso. Yo no fui a gastar. Esa es la diferencia. <risa> Señores, eh, si pueden, nosotros tenemos eh, nuestras redes para que nos sigan: eh, Tecnofix SFM. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y también en nuestra página web. Ahí estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Sigan este muchacho y ya ustedes vieron ahí lo que nos trajo, la domótica, un sistema de tecnología avanzado que todo parece indicar que será de mucho provecho para, para, para la comunidad y qué bueno. Sí, más adelante yo le voy a hacer llegar el, el videíto sí, para que lo vean que con la prueba que estamos haciendo. Que nos ¿ves? trajeras ese videíto claro para que, que el público sí. también observe. ¿Cómo se desarrolla todo este tipo de tecnología?